¡Hola gente! que tal? comenzando están viendo un nuevo video? Hoy estamos con el pana de Smokey Adriel que dejar el deja canal en la descripción Y hoy, él va a tener que intentar Matarme al creativo, mientras yo tengo La mejor armadura del mundo, que él no lo está viendo Pero en el video lo va a ver Y... ellos. ¡Vampiro! ¡Vampiro! Tienes que empezar con, lo, con el nivel 1 Hasta llegar al nivel extremo hasta donde llevas las cosas a un nivel fuerte. Okay. La lava. Nivel 2. Uy, dale. No, pescado de estos. ¿Por qué? Ah, la bestia, no, estos que se no, traen... no, no, pero es hora comenzar con el nivel 3 esta tierra rápido. Se olvidó ponerme algo. No ¡Ay! es Como, es como siempre. No es un encantamiento, pero bueno. Se olvidaron las, las, las manzanas, Fiji. Las manzanas, a ver. Ahí está. No. ¿Qué vas a hacer, güey? Deje de molestar. ¿Qué me sé, quéme, me quéme, sé, me sé. Oye, no, se ha hecho... la dentro, de la vas tío! Corre, corre, corre. A ver, con ahí, nivel 3? Así rápido. No. Ah, bueno, por rápido. por ahí, por no por tengo que, ahora no, los tengo que mirar y listo. no No. no, no. Ay, ¿Cuántos? A ver, ahorita viral. No. El agua ah. No, para que ya no. No, que para esperar María? en el efecto. Una barrón, lo que se va Vamos a poner música. ¿Qué? Lo completo, ¿qué pasa con este? Ya mejor ve Ya mejor quiero, quiero que pases al nivel extremo. A ver, es un ok. Oh, me salió. <risa> Pero... Me salió. Seguro que te la, la uh, bueno? pelea a vender. Y también estoy cesado de vender más, te man, se me volvió de 7. 7. Porque es un desierto? desierto. Ah, no, Carmelito. No, todo mal, no, la no, luz, infectada. No, A ver cómo te lo sale, Yo salgo, yo, yo salgo de no, todas formas. formas. No. <risa> Menos de. Una cosa que te voy a decir. Que te tengo te... Tengo... Mejor no te lo digo. Ay, ah, ya, ya. ya. Oh, ya. Te quiero el, el, el extremo. Extremo, extremo. Nos tiramos, nos Sí, ok, esto te gusta. Ya se acabó el video. Ah, me salió. Ya, ya, no ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, no ya, me, bien, me, ya, me, ya, bien, me, ya, me... bien, ya, no me, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, mira ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ¿Por qué tú me quieres No. Ay, no. Ay, Ay, no. No, por favor. No, por favor. No, por favor. A ver, por favor. Ya, por favor! técnica, técnica unos pastitos porque no qué vende ahí a la que que que mala bestia que mala bestia que mala a por mucho tiempo sí, no Escribí TP o sea, Escribí tepe... Escribí para Pero me, me teleporté todas las... Si había Uy, cuidado dice en la vacía? No. Perrosco. ¿Qué es ¿Qué, perrosco? Ah, ¿what, ¿qué hago aquí? Quería matar al dragón. ¿Qué hago aquí? ¿Puedo ver cómo sale el Pues haciendo... ¿Qué perro vayas? ¿Por qué no me ha para mí? ¡Uy! ¡Una cosa! ¡No puedo, no puedo invocar güey! builder! ¡Rey Cabeza! No, oh, tengo idea. No, no tengo agua, estoy acá arriba. A tu casa el agua. Voy a bajar con el arco y ya. No estoy, ¿Eh? no estoy, no estoy. ¿Eh? A ¡No hay cabeza de Wither! ¡Qué, Qué pedo! ¿Cómo quieres que Summon Wither. Así es para toda la familia. ¡No, dame la cabeza! ¡Dame la cabeza de No hace falta poner te en el te mató? ¡No, eso no vale! Recorre todo, que me estaba dando a mi tejado de este carro Ok, te ayudo. ¡Gracias por ayudarme!